Esta es la cosa. Somos un equipo de ladrones. Y cuando te dedicas a esto, te haces de enemigos. Y a veces, esos enemigos buscan venganza. La verdad es que... Ayudamos a quien no debíamos a robar lo que no debía. No queríamos desatar el peor mal que el mundo ha visto. Pero lo vamos a arreglar. ¿Y cómo haremos eso? Uh... ¿Lo pensamos con unos tragos? Sí, mejor. Let... Tendremos una oportunidad, pero necesitamos fuerza. ¿Puedes con esto, no? Pues sé que tú no. También necesitamos valor... Magia y a ti, ¿qué dijiste que es? Un oso lechuza. ¡Ah! Ten cuidado, aquí hay maldad. Qué bueno que es de los nuestros. Este es peligroso. No importa qué nos persiga. Estaremos listos. ¿Y qué es lo que tú aportas a esto? Pues planeo. Yo hago los planes. Pero ya hiciste el plan. Y si el plan actual falla, hago un plan nuevo. Entonces haces planes que fallan. No. También toca el laúd. No es relevante.